El 22 de junio de 2011, más de 200 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado efectuaban una redada en las casas de 12 activistas por los derechos animales. Tres de estos activistas pasaron 19 días en prisión preventiva y a día de hoy todos en se encuentran se en libertad provisional con cargos Madrid, y deben presentarse cada mes a firmar en los juzgados. En en Madrid, los 12 pertenecían a las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal, ambas conocidas por sus mediáticas acciones como las irrupciones a pasarelas, saltos al ruedo, sabotajes a la caza, descuelgues y por sus investigaciones en centros de explotación animal. A los activistas se les pretende responsabilizar de las liberaciones de bisones ocurridas en los años 2007 y 2009 en Galicia. Algunas de ellas reivindicadas por el Frente de Liberación Animal. Además, se le responsabiliza de una serie de acciones realizadas de forma clandestina, como sabotajes a infraestructuras de centros de explotación animal, así como de organización ilícita y amenazas. Una parte del activismo de estas y otras organizaciones, tanto en el Estado español como en el resto del mundo, se enmarca dentro de la desobediencia civil. La desobediencia civil ha sido llevada a cabo por personas como Rosa Parks o Martin Luther King, que precisamente han pasado la historia y han cambiado su rumbo gracias a ella y a sus proclamas para desobedecer leyes injustas. En el marco de la desobediencia civil, admiten que en ocasiones algunos de ellos han entrado sin permiso en las granjas, que han sido objeto de sus investigaciones. ...y por ello se les acusa también... ...de allanamiento de domicilio de persona jurídica. Un rescate abierto es un acto de desobediencia civil... ...en el que no se rompe nada... ...nuestra única intención es dar a conocer... ...la explotación animal y rescatar a algunos de los animales... ...del infierno en el que viven día a día. Los rescates abiertos pueden ser considerados delitos... ...porque estamos entrando en una propiedad... ...y estamos eh, llevándonos algo que es considerado una propiedad... ...como es el caso de los animales no humanos... Pero los rescates abiertos, como se ha comprobado en los medios de comunicación, en los que ha salido en el Estado español y como se ha comprobado en Australia, donde se llevan realizando desde 1992, tienen un amplio respaldo social y son considerados por la amplia mayoría de la sociedad como una forma legítima de ayudar a los animales. Esos actos de desobediencia civil son imprescindibles para que la realidad salga a la luz pública. No parece probable que el responsable del mismo sistema que explota a los animales esté interesado en informar a los posibles consumidores de lo que ocurre en el interior de las granjas, ni tampoco quede su permiso para que lo hagan otros, ya que el público podría variar sus decisiones de consumo. Activistas de Igualdad Animal pudimos documentar como una práctica habitual de la industria de explotación eh, española, que era coger a un cerdito que tenía una grave enfermedad y machacarlo contra el suelo como para matarlo. Eh, ¿Por qué? Pues porque era la forma más barata de hacerlo. Evidentemente en Igualdad Animal nos, nos oponemos a que maten a los animales de cualquier forma, pero creemos que es importante que la gente conozca la crudeza de la explotación animal y el terrible sufrimiento al que les sometemos. Cuando se realiza una investigación en un centro de explotación animal, los activistas tratan de mantener la máxima discreción para poder asegurar su realización. Pero, una vez acabada la misma, la hacen pública con el fin de que la sociedad conozca lo que les ocurre a los animales en esos lugares. Incluso en empresas que han sido premiadas por la administración por su gestión con los animales. En Igualdad Animal presentamos en el 2010 una extensa investigación en granjas de cerdos del Estado español y entramos no solamente en granjas ecológicas sino en granjas premiadas por la industria eh, por, su, por su bienestar animal. Eh, las imágenes que encontramos en algunas de esas granjas son quizás las, algunas de las más impactantes de toda la investigación. Animales, cerdos heridos, eh, cerdos sangrando, cerdos agonizando, aterrorizados de miedo. Y no olvidemos que eso es solo una parte de, de la terrible muerte que van a tener en el matadero. Para el movimiento de derechos animales, la sociedad es la que debe tener la palabra para decidir su apoyo o no a la industria por lo que consideran que actúan con plena legitimidad para salvar a algunos individuos, informar a la sociedad y provocar un cambio con unas finalidades sociales concretas. Evidentemente eh, los rescates que nosotros hacemos lo significan todo para los animales que hemos rescatado. Eh, recuperan su integridad física, recuperan su vida y son capaces, son dueños de esa vida, pueden vivirla como ellos quieran, sin temor a que alguien vaya, les vaya a pegar o a que alguien les vaya a matar algún día. Eh, pero sí hay formas en las que podemos ayudar a rescatar animales eh, y es, por ejemplo, adoptando un estilo de vida ético un estilo de vida vegano... Eh, ...de esa forma estamos rescatando a todos los animales... ...estamos ayudando a todos los animales... ...que no van a venir a este mundo... ...para pasar una vida de infierno... ...para acabar en un matadero... ...es simplemente pues decidiendo... ...tomando otras opciones en nuestra vida". El proceso presentó desde el principio... ...una serie de irregularidades... ...los activistas no pudieron estar presentes... ...durante todo el registro... ...el juez que instruye el caso obvió su presunción de inocencia... ...y los acusó públicamente de ser los responsables de los hechos... ...así como de ejercer el terror. La audiencia provincial declaró que su puesta en prisión preventiva... ...no estaba justificada. Pocas horas después de los registros, las imágenes de sus casas... ...estaban siendo emitidas por los medios de comunicación... ...violando así el secreto de sumario bajo el cual se encontraba el proceso... ...y el juez se refirió a ellos ante los medios de comunicación... ...etiquetándolos de ecoterroristas. Terrorismo es un término que ha sufrido un abuso de lenguaje... ...y aunque se han documentado más de 100 definiciones diferentes... ...la forma más habitual de su uso... ...es la que utilizan los estados intencionadamente... ...para desacreditar a sus enemigos. En 1982... Ron Arnold, vicepresidente de un grupo de relaciones públicas financiado por las industrias de explotación animal, inventó el término ecoterrorismo. En unas declaraciones al New York Times en 1991, Ron Arnold decía Nadie pensaba que el ecologismo fuese un problema hasta que llegamos nosotros. Nuestro objetivo es destruir y erradicar el movimiento ecologista. Estamos muy cansados, no vamos a aguantar más. Vamos muy en serio y lo vamos a destruir. Para la industria, cualquier acción que tenga como consecuencia una decisión de los consumidores pasa a ser considerada un acto de terrorismo. El proceso de criminalización del Movimiento de Derechos Animales, eh, si bien puede empezar por aquellas elementos o, o componentes del movimiento de derechos animales que realizan acciones que atentan más directamente contra los intereses de industrias como la peletera, los cazadores, la tauromaquia o la industria ganadera, por ejemplo, eh, pero sus fines Reconocidos por ellos mismos, eh, por, por esas mismas industrias y quienes les asesoran, eh, no terminan con acabar, por ejemplo, con las investigaciones o los rescates, sino que van mucho más allá. Por ejemplo, la Fundación eh, para la Investigación Biomédica en Estados Unidos, que representa los intereses de las industrias que experimentan con animales, eh, incluye entre su lista de acciones terroristas... El vestirse de conejo y protestar, por ejemplo, ante una de esas empresas, ¿no? algo que obviamente es ridículo. O, por ejemplo, eh, incluso poner pegatinas llega a ser considerado en Estados Unidos como un posible acto de, de terrorismo. En 1992, varias empresas estadounidenses relacionadas con la explotación animal se reunieron a modo de lobby con diferentes representantes políticos para crear una nueva ley, la AEPA, que convertía en delito cualquier práctica que interfiriese en las empresas de explotación animal. Bajo esta ley, seis activistas de la SHAC fueron condenados a seis años de cárcel por administrar una web. En 2006, las empresas que propusieron la AEPA, alegando que esta no era suficiente, ...consiguieron crear una ley aún más dura, la AETA. En el año 2007, la policía belga y holandesa... ...llevaron a cabo 32 redadas policiales... ...para las que hicieron falta 700 agentes. 30 activistas fueron detenidos... ...y 16 de ellos fueron acusados de conspiración... ...por sus campañas pacíficas contra HLS... En 2009, siete activistas de la SHAC en el Reino Unido fueron condenados a 11 años de cárcel. A muchos de los activistas que fueron detenidos se les aplicaron las ASBOS, medida introducida por Tony Blair en el año 1998, cuyas siglas hacen referencia a orden de conducta antisocial y cuya finalidad es restringir ciertas libertades a personas que potencialmente pueden cometer algún delito. Las ASBOS... ...permiten que en el caso de los activistas de la SHAC... ...cualquier acto o participación en una campaña contra la vivisección... ...administrar un sitio web u organizar una reunión... ...pueda significar su ingreso o vuelta a prisión. Otros casos de represión se han dado en Finlandia en 2009 cuando la Organización Justicia para los Animales hizo pública una investigación sobre la industria de la explotación de cerdos. Dos años más tarde, cuando dos de los participantes en dicha investigación reconocieron públicamente haber grabado las imágenes, los granjeros los acusaron de difamación grave, en un nuevo intento de convertir la información en delito. Pero uno de los casos más sonados fue el del montaje policial que sufrió el movimiento de derechos animales en Austria. Se acusó a varios activistas de haber perpetrado multitud de acciones y sabotajes clandestinos, ocurridos en los últimos años. Todos ellos eran miembros muy activos de varias organizaciones que participaban en una exitosa campaña contra Clay Bauer, la mayor empresa de moda peletera. Los directivos de dicha empresa se reunieron secretamente con la policía para acabar con las protestas. Los activistas se negaron a cesar en sus protestas pacíficas apelando a su legitimidad. Hasta que en 2008 arrestaron a 10 activistas que fueron puestos en prisión preventiva. Se había utilizado por primera vez la ley 278A. Una ley que solo se había utilizado hasta entonces contra organizaciones de narcotráfico y de trata de seres humanos. Amparados por esta ley, la policía espió durante años a todos estos activistas mediante intervenciones telefónicas, policías infiltrados, cámaras en sus portales, escuchas en sus hogares, seguimientos y poniendo localizadores en sus vehículos, entre otras tácticas. Tras 14 meses de juicio, el juicio más caro de la historia de Austria, fueron absueltos. La jueza absolvió a los 13 acusados y afirmó que la policía mintió bajo juramento, que había realizado investigaciones ilegales y escondido algunos resultados de su investigación. No es la primera vez que un movimiento de justicia social es reprimido por los agentes que detectan el poder de seguir discriminando y ocultando la injusticia. Por ello, la unión del movimiento de derechos animales y la lucha por las libertades civiles de sus componentes es esencial para seguir trabajando por la justicia. Y así se gestó la campaña Unidos contra la represión. Unidos Contra la Represión es, es la campaña que estamos llevando a cabo ahora eh, tanto los activistas imputados como el resto de compañeros. Eh, es una campaña eh, en la que los activistas imputados eh, sí que pertenecemos a algunos a Igualdad Animal, otros a coanimal y otros son activistas colaboradores o simpatizantes, no con estas organizaciones exclusivamente, sino también con, con otras, con el resto del movimiento. Es decir, es una campaña en la que, en la que quienes formamos parte a pesar de ser de otras organizaciones, lo hacemos como activistas imputados, está abierta a, a cualquier persona que quiera participar o colaborar. Es una campaña que, que se empezó a gestar desde prácticamente el minuto uno de, de las detenciones y que, bueno, más que nada desde el momento en que tuvimos contacto unos con otros que, que dijimos esto es un montaje y esto hay que sacarlo a la luz, no puede quedar, no puede quedar así de esta manera. ¿no? Entonces eh, los activistas que, que no estaban imputados pues parece que pensaron... Eh, en paralelo con, con nosotros y comenzaron a gestar una campaña como bien pudieron eh, ni, no solo a nivel estatal sino a nivel internacional, se empezaron a, a crear redes de, de apoyo y casi en más de 27 países eh, hubo movilizaciones, actos de, de toda índole, ¿no? desde, desde la, estoy hablando desde la India, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, etc. Es una campaña que, bueno, en, en primer lugar, eh, los compañeros, los 12 que fuimos imputados, bueno, cuando cuando tuvieron cuando tuvieron conciencia de que ya a nosotros tres nos, nos llevaban a prisión, eh, se ocuparon casi exclusivamente, bueno, aparte de atender a medios y de, y de orquestar un poco la campaña más a nivel de difusión y a nivel estatal e internacional, sí se ocuparon mucho de. De, de nosotros, de cómo estábamos, de nuestras familias, etcétera, ¿no? Que es algo de, de agradecer porque es algo que realmente nos preocupaba desde, desde dentro, ¿no? Y bueno, cuando, tuvieron ya, cuando se dieron cuenta que estábamos bien, que estábamos eh, bien entre comillas, ¿no? Pero bueno, estábamos bien, estábamos fuertes y queríamos, estábamos dispuestos a, a, a seguir adelante hubiera lo cayera lo que cayera hubiera lo que, o pasase lo que, lo, lo que pasase, ¿no? Pues eh, ahí sí que ya empezaron ya, pues, a generar campañas, actos, etcétera. Y bueno, a los 19 días fuimos puestos en, en libertad provisional y ya nos reunimos todos y la campaña ya empezó a tomar otra, otra forma y fue cuando le dimos ya el nombre de, de Unidos contra, contra la represión. Un movimiento de justicia social no puede ser silenciado ni encarcelado. Los objetivos de la campaña son básicamente legitimar el movimiento y la liberación de los imputados. Sí, los objetivos, los objetivos de la campaña, eh, el, el, el objetivo principal, está por encima de cualquier otro, otro objetivo, lógicamente es la legitimización del movimiento de derechos animales. Lo, lo entendemos así porque los, los, las víctimas de todo esto no somos nosotros, son los animales que siguen siendo explotados y masacrados a lo largo y ancho del planeta y si el movimiento eh, llega a criminalizarse de alguna manera, por muy poca que ésta sea, los mayores desfavorecidos van a ser los, los animales. Y por supuesto buscamos la... ...la absolución de todos, los, de todos los imputados, porque esto es un montaje... ...orquestado jurídica y policialmente, con el apoyo de los medios de comunicación... ...y bueno, haremos todo lo posible porque, porque todo salga lo mejor parado. Hasta el momento, la campaña Unidos contra la represión... ...ha contado con múltiples actividades a nivel estatal e internacional... ...que demuestran la solidaridad de todas las personas implicadas... ...en el movimiento de derechos animales con los imputados... ...y con la lucha por la difusión del proceso represivo... ...la liberación de los imputados... ...y la legitimación del movimiento. Bueno, eh, se han realizado actos... Eh, como, ...como ya te he comentado, ¿no? Eh, a nivel internacional, pues, de la India, Alemania, Inglaterra... Eh, eh, ...Estados Unidos, etcétera... Eh, ...se han realizado actos de, pues, desde, la, desde embajadas... ...actos que se les ha ocurrido a personas particulares... ...en el estado nosotros hemos realizado... ...actos denunciando... ...denunciando todo este montaje pues... Eh, ...tanto actos en la calle, protestas, eh, alguna performance... ...y, y bueno, eh, como cosas eh, a destacar eh, pues... Eh, ...cabe una que es el disco contra la represión que, que hemos sacado que ha sido Gracias a la colaboración con Casba Music y con un montón de, de, de, artistas, de artistas que han colaborado de forma desinteresada con él. El disco se llama eh, Música contra la represión y se puede adquirir en nuestra web, y es un disco destinado exclusivamente a, a sufragar los gastos de ...de difusión de la campaña y de abogados, gastos judiciales que pueda tener... ...sí que hay una cosa que, que es de puntualizar... ...que es que la campaña, todos los conciertos que está viendo ...eventos benéficos, eh, comidas eh, solidarias, eh, exposiciones, etcétera... ...todos esos eventos que tienen un fin eh, de difusión y un fin de generar... ...de generar, eh, de generar eh, una cantidad económica para... ...para sufragar la campaña, todo eso se va a gastar exclusivamente en, en, en el proceso jurídico... ...y obviamente en la difusión que ayude al, al proceso jurídico, en ningún momento se va a gastar... ...en ninguna de las organizaciones, etcétera, y todo ese, todo ese dinero va a ir para, también para los nuevos... ...esperemos que no, pero bueno, las nuevas personas que pudieran ser imputadas en todo, en todo este proceso... En procesos, ...en procesos posteriores, y bueno, básicamente es eso, se han hecho un montón de cosas, desde conciertos... Eh, comidas solidarias cenas solidarias eh, pues, teterías mercadillos eh, exposiciones de arte se han intentado involucrar artistas hay una, hay una en proyecto todavía el disco este benéfico parece que ser que se van a sacar también otros otros discos benéficos de otros, de otros terrenos de la música y bueno eh, cualquier cosa que nos proponga cualquier persona interesada en, en apoyarnos pues estamos abiertas a, a, a ello lógicamente los animales son confinados y esclavizados desde que los crean, inseminando los vientres de sus madres hasta que finalmente se pone fin a su vida asesinándolos para convertirlos en productos. El objetivo de la lucha por los derechos animales es acabar con la discriminación que sufren los animales fruto del especismo. El especismo se considera eh, la discriminación en función de la especie. El hecho de, de pensar... Que los intereses de un individuo, como son el resto de animales, son menos importantes o merecen una diferente consideración o menor importancia por el hecho de que no forman parte de nuestro grupo ¿no? o de un determinado grupo. Esto se ve diariamente, pues, por ejemplo, considerar que los humanos somos más importantes por el mero hecho de que somos humanos. También, del mismo modo, se hace con los perros. A pesar de que no sean humanas, pero mucha gente piensa, los perros merecen una consideración especial, pero sin embargo se comen a las gallinas o se comen a los cerdos. ¿no? Eh, esto es algo que muchas veces a la gente le choca, esta, este contraste de, de trato y de consideración. Eh, es algo que está arraigado culturalmente, Por así nos, hemos sido educados a diferenciar entre unos y otros, a unos acariciarles y a otros comérnoslos y explotarles. Eh, pero es, básicamente es un prejuicio irracional que debemos rechazar. Entonces el antiespecismo es el rechazo a ese prejuicio y es la adopción de las consecuencias a las que nos lleva a vivir de un modo sin discriminaciones hacia los demás animales. ¡Asesinato! ¡Asesinato! Ya ¡Para los animales! Ya ¡Para los animales! Para avanzar hacia la erradicación del especismo es necesario que la sociedad tome conciencia de la situación que padecen los animales, razón por la cual el activismo se centra en mostrarla, ya que no se pueden tomar decisiones sobre algo que se desconoce y que se mantiene intencionalmente oculto. Las industrias que velan por sus intereses económicos lo saben y por ello intentan impedir que se saque a la luz y que se acceda a esa información y se esfuerzan por hacer cada día más propaganda que aleje de la realidad a los consumidores las empresas aluden a la legitimidad y legalidad de sus negocios y los activistas a la legitimidad de mostrar la realidad que se nos oculta y a la necesidad de que la gente pueda tomar decisiones informadas por ello a pesar de los intereses de las industrias de explotación animal, a pesar de todas las injerencias políticas y judiciales contra la realidad y contra el cambio social, a pesar de toda la represión que sufre a nivel internacional el movimiento en defensa de los animales, este sigue creciendo y llegando cada día a más personas que dejan de participar en la explotación del resto de animales y que se implican en difundirlo. Cuando alguien descubre que la explotación a la que son sometidos los animales y finalmente su muerte en los mataderos, eh, yo al menos pienso que la decisión responsable al respecto es dejar de participar en esa explotación, porque es a través de nuestro consumo y nuestras decisiones diarias como estamos creando esa explotación de esos animales. Entonces, lo primero para resolver ese problema es no, no contribuir a él directamente. Eso implica hacernos veganos, llevar una alimentación vegana, dejar de vestirnos, con productos animales, dejar de apoyar la experimentación de animales, no acudir a centros, a centros espectáculos donde eh, se utilizan los animales para divertirse a su costa, y además de ello, de, de dejar de consumir animales o de, de explotarles en nuestro día a día, también podemos unirnos a este movimiento que reivindica el respeto hacia los animales, participando como voluntario en algunas organizaciones existentes, difundiendo información. Bueno, hay, participando en las investigaciones que ayudan a, a sacar esa información a, a, también a la sociedad ¿no? y que más gente lo conozca, infinidad de, de formas. Personas que deciden, con su responsabilidad individual y social, dejar de formar parte de la mayor injusticia de la historia para pasar a formar parte del cambio social más necesario. Personas que han trabajado durante un nuevo año por la justicia, igual que lo han hecho los imputados.